Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Carlos Santuesa de Mesagráfica.cl y eh, hoy día vamos a hacer algo extraño y especial. Queremos hacer un, un formato, combinar formatos y hacer un pequeño podcast eh, wow. en formato de video. Eh, ¿Para qué? entrevistando a Fabián Rivas para promocionar oh. su nuevo libro, álbum, que se llama ¿Dónde está mi Tuto? y que está editado por Gataborda Ediciones. ¡Eh! ¡Eh! ¡Y está conmigo Fabián Rivas, el autor. ¿Cómo están? <risa> ¡Qué entretenido estar en este experimento! <risa> ¿Cómo estáis, Fabián Rivas? Bien, y tú me siento ah. raro en este experimento. <risa> ¿Por qué? Porque la gente me escucha, pero no me ve, pero me va a ver un video, pero sí, por, no... Pero a lo mejor te, te está viendo ahora. A lo mejor hay una foto tuya ahora. O una ilustración tuya ahora. Disculpe, no soy muy fotogénico <risa> Oye, hablemos de dónde está mi tuto. Porque oh. este libro salió hace muy poco, ahora en la Feria del Libro de 2016. Sí, ahora está calentito. Está calentito. Me encanta decirlo, está calentito. <risa> Como que lo escucho siempre es como, ay, qué gana de decirlo. Sí, Ahora salió recién del oh, horno, sí. Yo sí. tengo una primera pregunta muy seria. ¿Ya? ¿Dónde está tu tuto? No, en realidad, ¿tuviste un tuto cuando chico? Tuviste un tuto cuando un chico, un cuando chico? Un tuto. ¿en serio? Sí. Oh. Voy a perder muchas miradoras. Pero tuve un tuto. Oh. Sí, un tuto, creo que era celeste. No sé. Ah, ¿como el del libro? Sí. Oh. sí no, bueno, ¿Y hasta, ya... ¿cuándo, hasta cuándo lo tuviste? Hasta los 18. No <risa> No, creo que hasta este, como bueno, cinco. Me acuerdo andar con algo como hasta los cinco o 6 Ah, la duda, sí. Wow. Y tú sí. sabes para dormir, po. Sí, po, No sé de ahí. Ah, mira. <risa> pero.. No, no, no ocupé hasta el desierto. No me dejaron. <risa> Yo no tuve tuto. Bueno me acuerdo haber tenido. No, no de más que tuve, pero no me acuerdo. ¿En Victoria no había en tuto? En vict a Victoria no llegaron, <risa> era en Era de mimbre. La... Era. <risa> Eran para los niños de Santiago, no Ah, sí. sí. Y era un santiaguino. <risa> Tengo un dúbito y yo soy en la ciudad. Oye, ya. ¿Cómo, cómo surge este libro? ¿Cómo, ¿Cómo empieza la idea de escribir este libro? Eh, explicarle primero a la gente que es un libro-álbum para niños. Sí, de 0 a 3. Muy pequeños. Cuatro sí. años más sí. o menos, sí. muy chicos. Sí, es un... Cuando, bueno, lo, lo, lo está viendo en imágenes ahora. <risa> imágenes, ¿listo? Muy bien. Eh, sí, es un, un el formato que se utiliza para niños más pequeños, que es un, también es más un cartón más duro. Eh, el, el texto es más, más reducido. Uh -huh. No más increíble, porque es increíble el texto. <risa> Pero sí, y las ilustraciones también tienen un, un, una... Una imaginería, un estilo, una forma uh -huh. eh, más claro, enfocada en niños. Hasta la tipografía está pensada para niños más pequeños. Ya. ¿Y de qué se trata? Como en pocas palabras. Este año <risa> <risa> es la historia de eh, un pequeño elefante uh -huh. que nadie sabe, pero se llama Fante. ¡Oh! No, Solo el autor sabía. Solo no, yo no, sabía. Sí. Tú también sabías. Yo sabía también. Sí. <risa> Se llama Fante Y Fante eh, Quiere hacer tuto Pero no encuentra su tuto ah. Y lo empieza a buscar Y le pregunta a la mamá Mamá, ¿dónde está mi tuto? Y la mamá le dice Búscalo Y lo empieza a buscar por todos lados Por todos lados sí. hasta, ahí, hasta ahí dejemos Dejemos así como el gancho sí, Este año nos... Fante encuentra su tuto ahí está la pregunta del título Sí ¿Y por qué ¿Por qué quisiste escribir Esta historia en particular? Eh, como que Hace, esta es la historia la escribí igual hace un, ya un un poco más de un año, uh -huh. eh, donde empecé como a... Fue todo un proceso creativo igual súper interesante, porque empecé como a armar como desde las tintas, bueno. ya a dibujar que creo que era tinta y empezaba a crear personajes, pequeños personajes. Sí. Yo me acuerdo que el año pasado tú estabas como que te vio por dibujar a tinta. Sí, mal. Como que, sí, como que quería así como escribir, o sí. sea, dibujar Tengar, mucho tengo tinta... Un, tengo un proceso de, de obsesivo-confusivo, obsesivo, terrible. Sí. Sí. sí. Y empecé a dibujar el tinta, tinta, como... tinta, tinta, tinta. Y tinta, salió un libro Y salió un libro ahí. Claro. Y, y fue súper, muy, muy, muy bonito porque, bueno, además yo había hecho todo un tema con... de, de querer escribir hace rato. Mm -hmm. me, me interesa mucho el tema de ser autor. Claro. De, de, de poder escribir y ilustrar. Y en esto fue cuando, eh, en conversaciones, eh, sale Ana Cruz. Uh -huh. Converso mucho con Ana Cruz, que es la... Ya no, pero en, en ese tiempo era la, era parte de catagorda Claro, editora. Sí, era editora en, en ese tiempo. Y fue como... Fabián, lánzate, me encanta mucho este personaje, una, una historia con este elefante. ¿Qué? Teníamos, había otras más. Empezamos a revisar como varios personajes que yo había creado. Qué bacán ese voto de confianza. Es heavy. Es, es, es, es, como, eh, es como esa pequeña como estrella que te dice como... Juega. Sigue. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. sí, es como si te llega... No sé, pisi ¿Ah? <risa> San Paoli. <risa> no, San Paoli ya no está tan bueno. <risa> o okay, que te dice, sí, el entrenador entrenarte y sí se juega. Sí, pues. Y haz la gambeta que queráis. Alguien que te motiva. Po? Y alguien también que sepa de qué está hablando es que, es que claro. para mí eso fue acuático porque el, el, cuando empezamos a armar el, el, el libro voy a ver si encuentro imágenes por ahí, pero uh -huh. el proceso creativo, el, el cómo nació a cómo lo, está ahora es muy muy distinto eh, desde, desde cómo nació desde la mancha tinta, como después quisimos hacerlo con color también uh -huh. en un momento me dio y esto ya es como, como <laughs> behind the scenes sí, ¿eh? no. Eh... Cuéntelo todo, Fabián. Oh, qué terrible. <risa> no, era... O <Uno> comercial, no comerciales. Claro, no, lo hicimos con... Yo trabajé mucho de repente con collage con otros colores. Investigué también mucho sobre el tema porque también fue un desafío... Y, o sea, pasaste, o sea, diste una vuelta. Como que sí. empezaste empezaste con la tinta, querías querías experimentar con tinta. Querías experimentar con tinta, pero después... Lo conversamos y nos tincaba yeah. mucho hacer un personaje para niños de esta edad perfecto eh, y desde ahí trabajarlo y de ahí fue toda una experimentación como en distintos procesos hasta que al final fue como realmente Fante tenía que ser como está ahora sí. como, con un trazo más limpio con también con, con unos colores de, que son personalmente me gustan mucho, o sea, uh -huh. si por algo lo elegí que es como el gris, lo, bueno, lo están viendo, el blanco, el gris y el rojo sí. y es, es una decisión que estoy eh, inspirado en... en, en no sé. Esa paleta de colores en particular. Sí, ¿Inspirado es... en qué? Inspirado entre, entre el diseño también, que si pueden ver en el libro tiene como los muebles, también fue una estética como de los 60. Sí. Como en la hay un, una, un tocadisco donde la mamá está bailando y el tocadisco es como... Es un tocadisco y no sí, es una radio. Claro, claro. O el refrigerador es... Es una especie de nevera de los años 60. Claro. Y ahí empezamos con, y a revisar colores y el rojo predominaba y fue interesante. Fue como, ¿por qué no vamos por este camino? Al ser algo distinto, para hacer un, niño, un libro para niños muy pequeños. Sí. Y ahí fue cuando lo armamos, nos encantó. Lo presentamos al fondo y el fondo les gustó también. Oye, eh, hablemos de la edición de Gata Gorda. ¿Cómo fue trabajar con Claudia Lavarría, que es la editora de este libro? ¿De dónde está mi tutor Sí, fue increíble. Fue... ¿Por okay. Bueno, como te contaba antes, tuve la primera parte del trabajo fue con, con Ana, uh -huh. con Ana Cruz, que ahí fue la parte más de desarrollo creativo, de, de, de cómo bajamos el, el proyecto, el estilo, el diseño. Ya, yeah. como de la idea al libro. Sí, eh, porque Claudia está esperando a Boguita. Ah. Sí, a su hija. Entonces, eh, el, la segunda parte fue con ella, y fue muy, muy, muy interesante. Bueno, yo a Claudia la conocía porque trabajamos juntos en Fundación La Fuente, ya yeah. sí yo era parte de la, de, del proyecto de Fundación La Fuente y ya era el proyecto de Biblioteca Viva. y ahí nos conocíamos pero el, el poder trabajar ya más cerca eh, creativamente y, y, y como el tema de ya el libro como como el, el desarrollo final fue muy muy interesante como el por ejemplo la tipografía que fue también una conversación power eh, mm. fue una elección porque los niños chicos leen ciertas tipografías o pueden entenderse hay todo un tema ya yeah. como es un texto para niños pequeños claro, para la que... tipografía dónde va puesta el color mm. eh, hasta las palabras hay que tener mucho mucho ojo entonces eh, ahí que que, que que vencer, seca hay sí hay que pensar mucho en el lector en el primer lector exactamente yeah. es mucho más complejo o sea por ejemplo el, el, cada palabra ¿Es esta o la cambiamos por esta otra? Entonces ahí fue un, fue un tema de, de que estuvimos además con, con Jimena Andurraga, que, que es la diseñadora de... que estuvo también ahí. Perfecto. Y con ellos, entre los tres, estuvimos ahí trabajando en el libro, mucho feedback, mucho... Eh, dando vueltas a distintas cosas, a pequeños detalles, pero que al final hacen el libro. Así que no, fue increíble. Ah, y... Eh... ¿El lanzamiento? ¿Cuándo es el lanzamiento? El lanzamiento Promocionemos es... el lanzamiento. Sí, promocionémoslo. Es este sábado a las 12 del día en Plop Galería. Sábado 19 de noviembre. Sábado 19 de noviembre. Sí. sí. Eh, en Plop Galería, tu librería. <risa> <risa> ¿Y qué, qué, qué va a ser ahí? ¿Qué, qué, qué, Van a poder, ver ¿Qué podemos hacer a nosotros los espectadores? Mira, va ahí. a haber la lectura de dónde está mi tuto oh, ya, Lo voy a leer buena sí nunca lo he visto no no no pues no, no, no, no nunca tenés. la vamos a leer ahora miren <risa> página 1. primera impresión no, no, no tenemos tiempo octubre man, 2016 no, no tenemos no tenemos tiempo <risa> está acabando el tiempo isbn 9781 <risa> eh, también va a haber una un pequeño taller para niños. Oh, vamos serio? a dibujar oh, qué chulo. algo muy entretenido. Oh. No les puedo decir, no les puedo decir. ¿Qué? No sé si les puedo decir. ¿Eso? Lo que vamos a dibujar con los niños. Uh, es... No sé, bueno, depende sí. de ti. Oh, Déjalo como gancho. Sí, solo digo que traigan sus tutos. Ah, oh, qué bacán! Y además va a haber un concurso sorpresa. No, te vas sí. a... Sí, van a haber muchas cositas, así que vayan vayan todos, vayan todos a plup -Galería, el sí. sábado 19, ¿a qué hora? A las 12. A las 12, ¿a las 12? A las 12 sus días, vengan todos. Ya vayan al sí. mediodía entonces. Y vamos y a estar bacán. ahí con la primicia porque en la Feria del libro estaba eh, una pequeña tirada de libros, uh -huh. pero ahora como pum, todos van a estar ahí. en Todos ahí, toda la cara sí, de Van a estar ahí. en librerías pero la primicia va a estar en la plup Perfecto, perfecto. Sí. Buena plop, buena gata borda, buena Fabian Rivas. Buena mesa. <risa> mesa gráfica. Y eso, Bo. Eso. Muchas gracias. Oh, Fabian gracias Rivas. a ti. Oye, que te vaya muy bien con este instituto. <risa> <risa> Ojo, que uh, Son los más fuertes. Sí, son los más fuertes, ahora no son más Y eso, Bo. mucho éxito. Gracias. Que te vaya muy bien igual chao pásenlo y... bien gracias por ver este video audio teatro monólogo podcast lo que sea sí sí radio teatro vayan todos a Plupiaría, entonces por su libro sí. le vaya le, va... <risa> le vaya a hacer dibujito no firma le voy sí pues si viene con firma, ¿Sí? sí la firma va a valer Acá. mucho después buena y oye los niños tienen que llevar sus materiales no ¿No? Todos los materiales van a estar ah. incluidos, sí. La, o sea, si quieren pueden sí, llevar a un crayón, pero... <risa> crayones. Hoj, crayones, su hobby rain. O sea, <risa> es el carnet de mala. Pero sus lápices, hojas, cuadernos, todo... Ya, bacán. Va a estar todo ahí en bueno, el hotel, así que... ¿Estamos, sí, Hay que irnos, vamos? Hay que ¿Vamos? ¿Querés seguir? ¿Dónde está mi tuto? ¿Ven? Ahí está su tuto. Nos vemos ahí. Chao. Chao.